Estamos ante un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Hoy vamos a charlar con Valeria Pita, que es historiadora, especialista en temas de género, docente e investigadora. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Gracias me alegro, un placer tenerte acá. Y queríamos empezar por el principio de la historia de cómo fue que nace el Movimiento Feminista en Argentina. Eh, ¿Tiene relación con el socialismo y el anarquismo? ¿Qué características tenía? Bueno, eh, la historia del, del feminismo en Argentina, como en otras, eh, en otras naciones, es una historia muy interesante en un doble registro. Por un lado, porque hay varios, hubo varios feminismos. ¿sí? Eh, el feminismo que que una rescata porque está vinculado a las luchas del presente, es decir, el que hace que tengamos una historia hacia atrás, es el de las feministas, ese es el de los colectivos feministas que pensaron las relaciones laborales, ¿sí? es decir, el feminismo vinculado a eh, repensar la desigualdad en los mundos del trabajo. Entonces ese feminismo fue muy diferente al feminismo de las clases altas, de las mujeres de las clases altas, que eh, posiblemente estuviese más vinculado a las eh, luchas por la a, eh, independencia económica. La anticoncepción. Eh, la, eh, ¿Perdón? ¿no? La anticoncepción. La, la anticoncepción. Eh, pero hay, el feminismo es importante irnos bien para atrás. sí pero a la vez comprender que cómo las mujeres lucharon por sus derechos, cómo reconocieron las desigualdades a las que estaban sometidas, fue un eh, movimiento puramente histórico y esa, y esa cuestión, que es la historia, es que es algo que es ajeno, diría yo, es distinto a lo que nosotras vivimos. ¿Sí? Las demandas son históricas, claro. las demandas fueron profundamente históricas. En un mundo en el cual la ley determinaba que las mujeres eran inferiores a los varones, que las mujeres debían ser tuteladas por los varones, los significados de la libertad fueron distintos a los significados que hoy nosotras le atribuimos a nuestra propia libertad. El demandar, por una misma tarea, igual salario, tenía, tuvo un impacto muy distinto en 1910 que, un, que tiene hoy en día. En primer lugar, porque la ley está hoy en día a nuestro favor y seguimos ganando menos las mujeres. Las feministas como Carolina Mussini y otras muchas mujeres, desconocidas también sus nombres y apellidos, ¿sí? han hecho una contribución importantísima al darnos Banderas que a lo largo del tiempo siguen siendo banderas a levantar. Claro. ¿Sí? Eh, yo creo que una de las cuestiones a reivindicar de las feministas y de, de la historia de nuestras feministas a lo largo del tiempo fue esas feministas que estuvieron en todas las luchas y que hoy en día siguen sin estar identificadas. No hubo una huelga en Argentina en la cual no hubo mujeres. Sin embargo, no aparecen en el relato de las huelgas. No es que no hayan estado, es que sus huellas han sido invisibilizadas. Nuestras huellas son invisibilizadas. ¿Qué huelga pudo sostenerse sin que los trabajadores estuviesen alimentados, vestidos? las cuestiones básicas, quiénes son las que preparaban los alimentos, quiénes estaban en los fondos de huelga, quiénes fueron las que fueron a negociar y acordar con los almaceneros de los barrios para que contribuyeran a los fondos de huelga, las mujeres, quiénes limpiaban antes y después de las asambleas las mujeres, quienes, digamos, preparan las camas de sus compañeros, ¿no? las mujeres, quienes salían a buscar changuitas alternativas, las mujeres. La huelga sin la presencia, sin el trabajo invisible o invisibilizado de todas esas mujeres, no eran, digamos, no prosperaban. Sin embargo, quienes escriben historia son bastante responsables del silencio, al que la historia ha sometido a las mujeres. La pregunta es ¿por qué? Eso justo te iba a preguntar <risa> por qué y qué suerte que vos y otras eh, historiadoras estén eh, tomando la aposta en tratar de visibilizar que sin la lucha de las mujeres, sin el aguante de las mujeres, estas huelgas y estas luchas de los, del, del mundo del trabajo no hubieran sido uh -huh. posibles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque al movimiento obrero lo han atravesado las mismas contradicciones y disputas por el poder y las relaciones por el poder. Porque los trabajadores formaron parte de culturas, forman parte de unas culturas patriarcales que hay que identificar, que sostienen una supuesta supremacía masculina por sobre la femenina. Y es ahí donde se originaron relaciones de poder, digamos, eh, donde la desigualdad y la minusvalía de las mujeres estuvo al orden del día. Los trabajadores también participaban de las ideas que tenían las patronales sobre que las mujeres debían cobrar menos en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque temían perder sus trabajos a manos de las mujeres. Los varones también consideraron que las mujeres debían tener una cierta moral sexual que no era igual a la libertad sexual que ellos ejercieron y defendieron y defienden a lo largo del tiempo. Recién hoy, y yo creo que esto también es parte de las luchas que las feministas hemos ido dando a lo largo del tiempo, se están reconociendo una serie de problemas, se han desnaturalizado los roles, se han desnaturalizado esos papeles fijos, ¿Sí? se ha desnaturalizado la idea de la desigualdad natural entre varones y mujeres. Y yo, eh, para responder a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que no, eh, desde el campo de la historia, desde el campo de la sociología, desde las humanidades, hace muchas décadas las mujeres vienen intentando establecer otra voz acerca del pasado, otra voz acerca de la sociedad. Y muchas veces hemos tenido que luchar también para ser oídas. Hemos tenido, y esa es la fuerza que da el colectivo de mujeres, que elevar nuestras voz para decir que las mujeres también somos sujetos y agentes de la historia que se trata no solamente de reconocer a las mujeres importantes, sino que las mujeres de carne y hueso, las mujeres anónimas, son las que diariamente construyeron una trama, resistieron, inventaron, estuvieron armando estrategias y que reconocer a esas mujeres que no tienen un nombre ¿sí? Sí. importante es reconocer también a muchas de nosotras a nuestras madres, a nuestras abuelas que pusieron su granito de arena. Y me parece que en ese sentido todas ganamos, las feministas y también ganan las mujeres, las mujeres del movimiento obrero al reconocer que sus labores, sus peleas, sus demandas, sus derechos fueron entramados a lo largo del tiempo y por la lucha y el apoyo de otras mujeres que estuvieron antes. Sí, totalmente. Y en relación al, a los trabajos que hoy conocemos como de cuidados, ¿cuándo se puede empezar a ver que las mujeres empezaron a decir, bueno, eh, basta, empecemos a trabajar eh, hombres y mujeres a la par o empecemos a intentar que estos tipos de trabajos sean remunerados? ¿Se puede rastrear en la historia esto? Sí, lo podemos rastrear. Eh, en primer lugar, eh, hay que reconocer que la dif hay las diferencias culturales y políticas y económicas que se han asentado sobre lo que es el trabajo productivo y asalariado, y el, tra o el, traba y el trabajo reproductivo y no asalariado, es parte de una, forma, de, de, una, de una idea que se asienta en este sistema económico en el cual y de valores en el cual estamos inmersos. Es una idea que surge, se va sentando con el capitalismo. Y a medida que los críticos del capitalismo van a ir eh, develando ¿sí? los resortes de este sistema, eh, también habilitaron a que mujeres digamos, desde el del campo de la economía, del campo de la política, del campo de la historia, revisaran esa naturalización entre el trabajo, lo que es el trabajo productivo y lo que es el trabajo reproductivo. En base a esos estudios fue que se comenzó a pensar todo lo que involucraba el trabajo de la reproducción de la vida, el trabajo de sostener la vida. Y es ahí donde aparece justamente lo que hoy Englobamos como trabajos de cuidados. Yo diría que aproximadamente, digamos, eh, tenemos un cúmulo de trabajos críticos ¿sí? desde muchas décadas, desde hace varias décadas atrás. El tema es que ahora tenemos con quién compartirlo, con qu entre quiénes leerlo, entre quiénes discutirlo, no solamente en las universidades, en los centros de investigación, sino con las compañeras, con eh, colegas, con mujeres de los barrios, con mujeres de los sindicatos, reconociendo el valor que es el trabajo invisible no remunerado de las mujeres ¿sí? o pobremente remunerados y el valor que tiene todos estos trabajos de cuidado para sostener la vida y para que Existe el trabajo productivo, porque si los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, sobre todo los asalariados, no están comidos, no están limpios, no están vestidos, no, est digamos, no, no están cuidados en el momento de la enfermedad, no sería posible digamos, que estén en condiciones de ir a trabajar, es decir, de ir a producir. Eh, y otra cuestión, otra de las dimensiones, es la distribución del trabajo de cuidado, de los trabajos de cuidado. ¿Sí? Ese es otro tema que también tiene una historia, que es una historia más reciente, en la cual, y que está vinculada también, y notablemente vinculado a cómo las mujeres comenzamos a autopercibir estos trabajos desvalorizados históricamente, pobremente retribuidos y muchas veces el trabajo de las casas que hacemos en nuestros hogares que no ni siquiera se formulan como trabajo. Mm. So, fueron pensados como trabajos. Y esa dimension, esas dimensiones de son también parte de las discusiones que las feministas, que distintos colectivos de feministas comenzaron a dar. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay unos grafitis muy bonitos no donde está la, la abuelita cocinando, haciendo los ravioles o los fideos y dice, no es amor, es trabajo no pago. ¿Sí? Viste que en... Suecia creo que es que les van a empezar a pagar a las abuelas que cuidan a, a, a los nietos, el Estado, digamos. Eh, como que se empieza a ver que el Estado tiene que ocuparse de, de estos trabajos de cuidado que, bueno, puede ser amor también, pero no deja de ser trabajo. Eh, pero no deja de ser trabajo. Bueno, el reconocimiento de, digamos, de, de, de, a las mujeres que trabajan adentro de, de las casas con las pensiones a las más de casa, también es una manera de, de que, los estados reconocen el valor del trabajo reproductivo el valor o un valor reconocen un valor no uh -huh. siempre es un, un valor acorde al esfuerzo y a la cantidad de horas de trabajo que implica el trabajo de la reproducción de la vida cotidiana ¿no? eh, pero es una manera de reconocer eh, y de otorgar una base de derechos, porque lo que tenemos todavía hoy en, en el pleno siglo XXI, al no reconocer que los trabajos de cuidado son trabajos que, digamos, y sin es, digamos, el valor, estamos haciendo que una inmensa cantidad de mujeres estén en condiciones de trabajo casi esclavo, es decir, sin salarios, sin retribuciones, sin derechos, sin, digamos, en muchas ocasiones también se da que eh, están desprovistas de eh, la seguridad social, desprovistas de seguros médicos, eh, en condiciones donde las políticas del neoliberalismo atacan los otros servicios públicos con lo cual digamos el no reconocimiento de los trabajos de cuidado implica digamos precarizar aún más a las mujeres que menos acceso tienen a los servicios y ya para ir eh, terminando, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, te quería preguntar si las reivindicaciones que tenemos ahora el movimiento de mujeres a nivel mundial, eh, ¿cuáles son eh, las que se repiten en la historia? Bueno... Eh... Dentro de, del movimiento global de mujeres eh, hay, unas, hay hubo reivindicaciones que se las puede rastrear en las diferentes latitudes. En primer lugar son los derechos laborales, luego son los derechos, también los derechos políticos. ¿no? Así como en un momento fue un hombre un voto, bueno, una mujer un voto. Las mujeres ten, digamos, salieron a las calles digamos, en distintos momentos, sobre todo del siglo XX, a demandar igualdad ante la ley de derechos eh, políticos y yo creo que eh, lo que a un sur sur hoy global nos atraviesa es el derecho a decidir sobre el cuerpo propio, ¿sí? el derecho a decidir cómo, cuándo y con quién queremos tener hijos, el derecho a la interrupción de los embarazos, es decir, el derecho al aborto, la despenalización y la legalización. Y la no violencia, ¿no? en ninguna Y de por sus el formas. otro lado, por supuesto, las demandas por, digamos, por una justicia no patriarcal, eh, eh, la demanda de no, es, es una lucha global contra las violencias. Con, digamos, eh, contra las, las violencias hacia las mujeres que es desarmar un enorme edificio que así en instituciones en, de creencias, de prácticas de legislaciones que no considera a la violencia como tal, claro. ¿sí? que es permisiva, que la avala, que la incrementa. Tenemos el caso de, y, y, y ahí el feminismo ha hecho una contribución a la visibilización de lo que es, son, digamos, los feminicidios. ¿sí? Y cómo efectivamente, y, habría, y hay que agregar no solamente los feminicidios, sino los travesticidios. ¿sí? Es terrible en nuestro país, digamos, las condiciones en que eh, tanto mujeres trans como, como mismas mujeres jóvenes de sectores eh, trabajadores, digamos, lo que cuesta para esas familias que se hagan justicia y cómo muchas veces la justicia avala más a quienes son los generadores de la violencia. ¿sí? Son instituciones violentas, diríamos yo, patriarcales, ¿sí? donde el peso de la palabra de las mujeres tiene menor valor que el peso de la palabra de los hombres, de los varones. Entonces, eh, demandas por el, digamos, el, el, los feminismos, porque también, como te decía al inicio, somos digamos el feminismo es una expresión diversa, amplia, eh, en las, pero que nos aunamos por grandes banderas que atraviesan a mujeres que estamos en diferentes lugares, en diferentes sectores sociales. No a la violencia, la libertad y la autonomía por el derecho a decidir, eh, da igualdad en todos los planos, ¿sí? Y eso significa, nuevamente, desmontar esto que, digamos, desmontar esto, este sistema, sistema de valores, ideologías, digamos que hacen, que fortalecen la dominación, una dominación, digamos, que hace finalmente infelices tanto a tantas mujeres y a tantos varones. Bueno, por todas estas razones nos vamos a ver seguramente en la calle el 8 de marzo. Por supuesto. Te agradezco un montón, Valeria. Gracias. Muchas gracias.